Un saludazo rápido a los miembros del canal que ya sabes que habilitamos esa función apenas y pues sí se están rifando con el apoyo y también te recuerdo que andamos haciendo streams en Twitch, tenemos página de Facebook, estamos en Instagram, en, en Twitter y también abrí canal de TikTok aunque no lo uso, pero si te interesa contenido de Halo de calidad en TikTok, voy a seguir a Halo ahí no robamos nada. Bueno, ahora estamos en Metrópolis. si recuerdas la misión anterior la acabamos con Sniper y Espada y hay Carry Over, entonces ya tenemos Sniper y Espada en esta misión. Y lo que vamos a hacer es agarrar a golpes estas dos plumas, ya sabes que cada vez que destruyes algo en Halo 2 a golpes con la calavera de ojo morado, si no me equivoco es con la que te dan los escudos. No estoy seguro si le habían cambiado el nombre aquí, pero el giste es que ahora nada más con destruir esas dos cosas ya tenemos sobre escudos y nos va a ayudar a pasar pues este camino sin ningún problema. Aquí lo que he visto que muchos hacen es quitar al güey de la rocket y ponerlo en la torreta, da exactamente igual, eh, simplemente sigue el camino que yo estoy tomando que es por toda la lateral izquierda, vas a evitar bastantes disparos, a veces te llegan a voltear el carro porque ya ves que luego hay disparos que están súper mamados, entonces simplemente espera que eso no pase. Uh, en esta parte vamos a ignorar a los enemigos Por lo general aquí he visto que hay quienes se bajan a matarlos Yo decidí no hacerlo uh, Y aparte de que esos enemigos no te van a seguir uh, Evitas a veces el spawn de unos marines que te ayudan aquí uh, Yo lo que prefiero hacer es dejar a mis aliados aquí Ellos en algún punto se van a bajar Y procura matar al menos a un yakal porque vas a necesitar su pistola de plasma Los demás se pueden caer y no pasa nada Pero de, pero de un yakal sí quieres su pistola de plasma y ahora aquí vas a agarrar a golpes a la marín del rifle de batalla y esto es porque ya no necesitamos la espada simplemente queremos este su rifle de batalla para esta ocasión y es porque con esto vamos a matar rápidamente a los jackals y grunts que vengan aquí entonces presta atención en cuanto te subas aquí no avances demasiado vas a matar a los uh, jackals que queden vivos y vas a matar a los 4 o 5 grunts que vienen aquí no recuerdo exactamente cuántos eran pero tienes que matar a los grunts para que te quiten de problemas y ahora Deja el rifle de batalla, agarra pistola de plasma y rifle de francotirador y vamos a darle doble disparo del rifle de francotirador para completar el combo noob, entonces es eh, disparo de plasma sobrecargado y después dos headshots y con eso se mueren los ultra, entonces ese es el combo noob que vamos a usar, aquí me está saliendo bastante rápido porque sí practiqué un poco pero te recomiendo que no te desesperes si no sale tanto. Vas a tirar el rifle de francotirador y agarrar el rifle de as que está ahí, ese rifle de as está nuevecito hermano, entonces vas a venir por acá y vas a matar al jackal de francotirador y si ves que hay más jackals con escudo igual dales en su madre Y aquí importante, yo tiré mi pistola de plasma y agarré el rifle de plasma y este rifle de plasma lo vamos a llevar hasta el final del nivel así que no se te olvide y pues, si te quitan escudos, aquí hay bastantes vehículos que puedes destruir a golpes para recuperarlos. Como puedes ver, yo nada más le tuve la suerte de darle un golpe a un camión y se destruyó porque ya estaba bastante dañado. Pero sí, tú tranquilo, nada más golpea lo que puedas. Y ahora, esto es igual que en la guía en legendario, vamos a venir por aquí, pero como hay menos enemigos, ya vamos a sobrevivir. Y esto es porque quieres llegar al menos con eh, escudo, o sea, no importa si no traes sobre escudo, pero quieres sí tener un poquito de escudo... Para esta siguiente parte que está aquí Como puedes ver yo traía ya el sobreescudo en rojo Que es este el primer sobreescudo que te dan Y en vez de llevar el, el carrito a la siguiente sección decidí venir caminando Y es porque vamos a hacer un despawn Vamos a hacer un truco Que hace que los enemigos en la siguiente sección desaparezcan Así que presta atención Lanzo granada ahí, salto granada, este es bastante fácil porque las calaveras estas que nos hacen volar con las explosiones nos van a sacar bastante fácil con una sola granada Vamos a venir por aquí abajo y después vamos a tomar esta ruta aquí medio por afuera y vamos a hacer un salto granada Este salto granada es un poquito complicado porque a veces no te da lo, el resultado que quieres pero es lanzas la granada, brincas y te va a impulsar lo suficientemente alto para activar la siguiente zona de carga te van a dar un punto de control y también el scarf que está al fondo va a empezar a moverse. Si te dan el punto de control, el Scarf se empieza a mover y pues escuchas los diálogos de progreso del juego, más que nada en los audios, te darás cuenta que los enemigos en esta sección desaparecieron por completo, los yacas con fracotriador ya no están aquí y ahora simplemente podemos continuar sin necesidad de andar gastando demasiadas balas con ellos y si pierdes vida porque obviamente pues los... este saltos granadas te van a quitar escudo, ven y agarra golpes, ya sea las torretas, las estas cajitas de luz o cualquier otra cosa que puedas destruir para recuperar vida, incluso te recomendaría hacer backtrack hacia la parte de donde están los camiones, pero a veces todavía los enemigos no desaparecen en esta sección, entonces simplemente recupera un poco de escudos y presta atención, nos vamos a colocar desde muy atrás para matar a los dos jackals con rifle de as. ellos se pueden poner luego muy bélicos, y si te pasa lo mismo que a mí, de que llega el Ghost a quererte matar, este, haz esto, róbalo, dale su besito y después le da su golpe y con eso el, el Ultra se muere. Bastante tranquilo. Ese Ghost no nos va a importar ya para nada, lo único que queremos es seguir destruyendo a los Yakas con francotirador. Y una vez están limpios, ahora sí, vámonos normal, evitando a los enemigos. Aquí va a haber igual unos cuantos Ghosts, no, no les hacemos caso a los Ghosts. Y te vas a bajar en la esquina y vas a matar a los otros dos Yakas con fraco, francotirador que están aquí. Estos dos manes que están acá, este. No deben de representar ninguna amenaza, ningún problema. Te puedes simplemente asomar tantito y darles un disparo. Y ahora, este truco, te voy a ser honesto. Solo lo vi una vez, hice exactamente lo mismo y no sé cómo funciona, pero. Presta atención, vas a manejar, te vas a pegar en esa pared como por unos 30-40 segundos para que no falles. Y después vas a agarrar la Rocket, te vas a tirar el rifle de DAS y vas a agarrar la Rocket. Y ahora el combo que traemos es rifle de plasma y Rocket. Y después vamos a irnos de regreso al principio de nivel, ¿ok? Esto es importante porque, porque con esto vamos a hacer el despawn de los Warhawks y de todos los enemigos de esta sección Entonces vas a regresar, aquí por cierto hay rockets este, Entonces ya vas a traer lo que es doble doble rocket, o mejor dicho full rocket junto con rifle de plasma y de nuevo, hacia los túneles, por las alcantarillas, a donde estaban los enemigos con todos estos camiones. Claro que sí, hermano, vamos a hacer exactamente el mismo camino, pero de regreso. Esto es bastante tardado así, aunque lo estés viendo que lo tengo a velocidad de 300% en estos momentos. Y sí, si sí te vas a tardar, pero el chiste es llegar aquí a donde está este autobús volteado. Le vas a dar la vueltita así, y ahora sí, de regreso al final del nivel. Entonces, es exactamente lo mismo. Aquí la verdad pues ya para qué te pongo el camino de vuelta Solo te recomiendo que agarres a golpes estas otras dos plumas Para recuperar sobre escudos al 100 O mejor dicho al 300% Bueno, escudos al 300, sobre escudos al 200 Y lo que quieres es llegar aquí Y continuar de manera normal, ok? Aquí puedes notar que hice una transición Porque literalmente es el camino que ya hicimos Así que no valía la pena verlo todo Ahí fue corte magia de la edición Y ahora sí, se viene lo chido Vamos a hacer el abordaje al Scarab pero como tenemos la granada, le, perdón, la calavera que hace que los altos granadas se pongan bien bélicos, vamos a, a hacer una variante de lo que expliqué en la guía legendaria. Nos vamos a volver a colocar en este poste y vamos a esperar a que Johnson diga una línea. ¿Cuál línea? Escucha atención que te va a poner el audio directo del stream. Como puedes ver el diálogo que dice de me parece que no va a parar, granada agachense, puedes lanzar la granada un poquito antes o después del agachense, ahí no hay mucho problema, es exactamente lo mismo, vas a caer en el escara, vas a venir atrás, cuando aparezcan los enemigos te vas a dejar caer por la parte de enfrente y aquí de este, pues, de es hora de matar a los Ultra, como puedes ver puro rifle de plasma para bajarles escudo y la roca termina de deshacerlos, igual las granadas te pueden ayudar. Pero una vez matamos a estos tres individuos, la, la armamos aquí, aquí se me escondió, por cierto, entonces fue pura granada, a ver si el vato se dignaba salir, e incluso me autorroqueteé, pero el sobresco me salvó. Y pues nada, esto fue Halo 2 eh, Metrópolis en legendario, con todas las calaveras activadas, con los trucos del Pedro y del poderosísimo Yerbalín, por cierto, así que gracias por ver, y pues nos vemos en la próxima.